El día de hoy vamos a ir al estreno a una primera premiere. Bueno, Hugo ya ha ido a muchas premiers, ¿verdad Hugo? Varios. Hasta claro. las madrugadas. Es una premiere muy esperada desde medio año, me imagino, eh. Más de medio año, ¿no? ¿Qué? Aquí 20, nosotros creo. somos fanáticos de Spider-Man. Yo cuando estaba chiquito me creé Spider-Man. No, la, la película de Spider-Man <risa> número uno la vi como 80 veces. Ah, exacto, ah, la primerita. Sí, y les voy a contar. Yo cuando estaba chiquito miré la película de Spider-Man en el cine. Pero mi papá después me la compró en pirata, en un disco. Y yo en un DVD la veía diario, diario en la casa hasta que mi mamá me la escondió. Ya nunca la vi. Lo bueno que ya ahorita este, existe Netflix, ya ahí la veo, Netflix, Ah, exacto, ya está la 1, la 2 y la 3. <ríe> Pero yo quería que me picara una, una araña. Ah. Que Era, quería escalar en Nueva York sí. Y pues ahorita es a lo que vamos a ir Más que nada a la premiere Nunca habíamos documentado esto Esa reacción nunca exacto, habíamos ido Exacto, pues es el primer día, yo quiero ver Quiero ver cuánta gente hay ajá Vamos a ver cuánta gente hay aquí en México en una premiere Pues ya llegamos al cine Y llevamos un poquito de prisa exacto Pero ahorita van a ver Me voy a convertir en algo, Pau, espérame Ahí va, ahí va No gente, saben no. Voy, a, voy a morir Spider-Man, me convertí en Spider-Man Paul Aquí Vamos a ver la película de Spider-Man El Señor de Mario siempre ha sido ser Spider-Man Spider Y hoy Spider la premié Fíjense que ahorita vamos tarde Y aparte está más llenos los lugares de estacionamiento Por eso venimos algo apresurados Sí, es que está hay demasiada gente por los lugares de estacionamiento Pero... Creo Mario, vas a ser el que va a debutar en la sala del cine. Se me quedan viendo muy Ahorita voy a poner la cámara hacia adelante para ver la todas las reacciones y eh. para que las cuentes. Taran, taran, taran. Vamos a ver si hay mucha gente en el cine. Muchísima. Tengo ganas de ir al baño, pero no sé si irme con la máscara al baño. Ay, Mario, qué ¿por qué vas al baño? ¿Qué es eso? Mira, la primera impresión. Ahí estaba uno, vestido Bien. todo de de parada. O sea, pregunta que si es el original Yo o no sé. es el falso. Comando tú tú siempre por la máscara, ¿tú qué crees que sea? <risa> <risa> Yo pienso, es chino, te, es chino. Se ve de, de, de allá del pitillal a la máscara, sí, <risa> <risa> Entonces definitivamente no es el original. Vámonos. Coman brotas y verduras No, no es el original Mario no, es, el chino. Es, el chino. Sí, es el chino No puse la máscara porque fue improvisada Coman y verduras Lo bueno Mario, sabes qué es lo bueno Compramos los boletos antes eh, Hay que preguntar ¿O será la cola para la dulcería? Vamos, es que está lleno Mario Ah ok Ah ok Hola Paula. Ya, Emaciado. ya miré, Mario. <risa> Mario, los niños, Se te quedan viendo. El... ¿no? <risa> Creo que eres el único con máscara de Spider-Man, Mario. ¿A poco creen que es Mario? No, no es no, no Mario, es. Soy original. ¿eh? Soy Spider-Man. Es este, Peter Parker. ¿Qué <risa> piensas? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? Ah. ¿Cómo te están al revés los ojos lo? <risa> código QR Mario Código QR para. Que, lo, ah. que los que ahí al cabo ya no vale ahorita. No, pero a mí me dejan pasar libre porque soy Spider-Man. ¿no? Exacto, eres el, el, el dueño de la, la película. Está bien creador. <risa> Mi mamá. ¿Qué, ¿Qué, está ¿Qué piensas? Está, está bien cura, está bien cura porque todo el mundo se queda bien, qué ridículo. <risa> <risa> es que te digo. ¿Qué te todo, ¿no? Se ¿verdad? te quedan ¿todas? viendo todos, Mario. Es este güey, está loco, eh. Ya, ya entramos. A buscar la sala Yo pienso que ahora no comemos palomitas No, pienso que ya valió definitivamente no a poder... Sí, hoy no se va a poder comprar palomitas, Mario Ay. Está súper lleno <risa> Me voy a quedar con las ganas de palomitas hoy ¿Qué sala es? ¿La 3? ¿Qué sala es? Se confundió, ya ves ¿En la 3? En la, okay. la, ¿La, okay. la 3 Ya la abrieron Estoy, estoy, estoy a la gente. a ganar ya lugar Yo soy el primero Soy el estelar Sí, trae números bien, ¿Qué primero. pasó con el COVID Mario? No sé Como que lo venció Spider-Man Ajá, exacto <risa> Pero yo tenía que ser el primero en entrar Exacto sí, Pero, pero, no, pero no llegas, no llegas rápido Mario No, pero es que traigo más que la chapa ¿eh? Es que llegó a la hora porque es el estelar no, pero vámonos. Vámonos. No van a ver nada aquí, Mario. Oh, brillas en la oscuridad. Se ven mis ojos azules. Oh. ¿Qué pasó con tus reflejos, Mario? Me encandila. No, no es de lo original, Mario. Me encandila. Hay buenas spider mira. mira. Ay, va. Wow. Bueno, Está en otra dimensión, pobre. Exacto. Dimensión, baby. <risa> <risa> oh, Mario. spider oh. <risa> Ya estamos, ya entramos a la sala, lo bueno. Fíjate aquí. Ahorita vamos a agarrar nuestros lugares. Va a estar lleno, favor. Va a estar bastante lleno. Me siento demasiado famoso. Pero para todos los que están viendo, coman frutas y verduras. ¿Quieres ir al baño? Quiero ir al baño, pero tengo un problema. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a Spider-Man? Se me encarnó la máscara. No puedo desamarrarla. ¿Cómo la amarraste? No sé. Ah, madre. Lo hizo un nudo para nunca desamarrarla, ¿verdad, Hugo? No puedo. Y quiero ir al baño, pero no sé si Mascar, Ni modo, ¿no? ¿no? ve con tu personaje, Mario, ¿no? ¿La Ya la ¿No? La, ¿no? ¡No! me la quiero quitar. Te van a desenmascarar, Mario. No, no puedo quitarme la O sea, ah, tus superpoderes. A ver quién es. Oh, identity, todo es peinado. Identity, Apareció. Ahora sí ve al baño. Ya empezaron los postcréditos. Así que nos vemos al final de la película. Ah, oh, Mario. Sí, puede mandar este multiniverso, Powell. Ah. Soy sí, el más poderoso. La verdad está 100% recomendada por todos nosotros y no vamos a decir nada. No, no vamos a decir nada. nada. Nomás que esta máscara no me deja ver muy bien. La verdad. Vengan a ver esta película sí, porque exacto. está muy chida y se las recomiendo. Y no les vamos a decir nada. Y cuando nada, vayan nada. a venir, vayan a venir no digan nada tampoco ustedes porque Ajá, es 100% tío, recomendada tío, y no le arruinen. Eres Spider-Man. Eres, eres Doctor Octopus. No, tú eres el desbete de Doctor. Octopus. No. De... No, pues, Paul, ¿cómo, ¿cómo? La verdad, tú eres sí muy guapo con máscara. No guapo, me feo. Eres Spider-Man versión es mexicana. Oh, y, pues, bueno, Paul, aquí. hay que despedir este video aquí. Sí. Solamente les digo, si sí, vengan a verla, eh. Si sí, vengan a verla, sale Mario. Spider-Man, obvio. Y es pues cierto. bueno, recuerden dejar sus likes, y no suscriban suscríbanse, activen también. la campanita, vayan a Instagram, que aquí aparecerá. Síganos de vuelta Facebook, se los digo. Facebook también, ah, claro. Facebook, denle like y seguir. Y ahora sí, Mario, nos vemos en el Me siguiente despido video Me con mi sentido arácnido. Debes de saltar al árbol. No, tampoco Nos ¿no? No no. vemos no. Hasta la próxima y vengan a ver el video sí, Exacto, exacto. Ah. Paul, yo siento que ya me tengo que convertir en el Mario de vuelta ¿no? En Mario, a ver, sí. conviértete en Mario Debes de brincar En Mario Parker, dice Sí, ¿verdad? pero hay a que hacerlo realidad. como Spider-Man ¿Cómo? Aquí, mira, ponte ahí Vas a caminar, Mario ¿Voy a caminar? Hacia allá y ya vas a aparecer sin máscara, eh ¿Vaya, allá? Hacia allá, ajá Una, dos, ¡Ay! tres ¡Ah! apareció. Todo despeinado porque pues es superhéroe No me da tiempo para peinarme Como todo superhéroe tienes que ir al ataque rápido ah. Vengan a verla, la verdad Te la recomiendo, si sí, está interesante Ahí se las dejo de ver. Sí, si, si no pregúntale a mi primo Hugo ¿Qué tal te pareció la película? No vas a decir nada, obviamente Yo, yo, a verla otra vez Yo de Spider-Man, la verdad Yo vendría a verla de vuelta Vengan a verla y no digan nada For <sweak> more